Chicos, chicas, odio este gimnasio, ya sabrán por qué, los que vieron en el episodio pasado Si no, chingue su madre un Gastly. <risa> ya, güey, <risa> ya, por favor Le a la porque es mejor que guiaras <risa> dos en estos momentos y me da igual Esto es para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo Para que usted aprenda a respetarme Y le quede claro que usted no es nadie para decirme lo que tengo o no que hacer Ahora, vuelo, claro que sí Lo matamos de un golpe porque... Ok <ríe> Vuelo Ok, tengo una Lo sobrevivimos, oh, eso Pichu <ríe> regresó Tengo que decir... Chicos, vengamos a Blastoise, nunca vieron cómo evolucionó porque todas las evoluciones fueron para... <risa> Ahora sí, chicos, solamente nos falta Blaine, Giovanni y Aemore. Solamente tengo que decir, chicos, que como ustedes sabrán, con Blaine hay algo llamado la mansión Pokémon. dirán ustedes, vamos a capturar a los legendarios no chicos, porque eso es de gente con malos modales aprendió para pasarse las cosas un legendario, y no chicos, peleas con, con sangre o sea, tu, tus Pokémon tus Pokémon van a morir de alguna u otra manera no me choca la mansión Pokémon porque ay Dios número no de Pokémon increíblemente grandes que hay, y ni siquiera ni siquiera no puedo capturar ni a ratata ni a ratita. Ok, la historia de Mewtwo. ¡Ah! Si sí, este sí, ¿no? Un rayo de hielo no te mata. Hijo. Okay, ya. Venga, ¿quién quitaría? De hecho, o sea, si me salieron shiny, yo ya tengo los Pokémon que quitaría. O sea, dependiendo del shiny, ¿no? Si es un tipo fuego, quita Pidgeot. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Ok, sé que ahí está la salida, pero no quiero salir, quiero ir hacia abajo. Si mis recuerdos no me fallan y dudo mucho que me fallen, la llave está al fondo de este pasillo. Ahí está, la llave secreta. ¿Un shiny o ya me voy? Una, dos, tres. Vámonos. ¿Ya vieron cómo me está humillando esta perra, verga? No, nada, vámonos ya, vámonos, vámonos, vámonos, Nos metemos al centro Pokémon Nos curamos y, y, No quiero escatimar en gastos Así que simplemente vamos a ir directo al líder Poca acertijo. Responde bien y abrirás la puerta Responde mal y lucharás contra un entrenador Si prefieres reservar tus Pokémon Para el líder de Kismazor, hazlo bien, vamos allá Evoluciona Caterpie Y se transforma en Metrop, En Metapod, sí, respuesta correcta Vámonos poca acertijo. no, ah, chicos, esa está bien truqueada, te dan ustedes, ¿por qué dices eso? porque nada más evoluciona dos veces, pero tiene tres evoluciones, no, porque no es tumba piedras, es tumba rocas, ok, chido, ch chidos, se imaginan poder hablar con estas dos y si respondes bien ya no haces nada más que la medalla, ok chicos, para esta Batalla, el MVP según yo debería ser Lapras, pero no se sabe, así que vamos allá. Surf, ok, no sé por qué. Ok, chicos, empecé mal. Danza lluvia, bote, ok, surf, ok, surf. Dejen de hacerme llamarada ya, por favor. No. yo en estos momentos, de, ya, por favor, ya, ya paren. ¡Ya! O sea, me imagino que digan, ah, sí, sin problema. ¿Y saben que es lo chistoso? Es que me dejó de hacer llamarada, ¿eh? De hecho, todavía hay un Pokémon tipo fuego y lo vamos a conseguir. <ríe> ¿Tienen ustedes cuál es ese Pokémon tipo fuego? ¿A poco no saben? Pues, obvio, bonita. Compa, el, el Tokayo, miren nomás qué chula de pinche moro. Aguas, Tokayo, porque se cae para atrás. Se me olvidó qué tan chocoso es hacer esto, pero la recompensa que tiene es un Pokémon tipo fuego. Y yo necesito un Pokémon tipo fuego. Así que lo vale. Ok, ¿qué, qué ruta es acá? ¿Qué, qué está, ¿En dónde estamos? El monte de las cosas es donde sale. Oh, ¡Amen! La mejor forma de debilitar es con nuestro Pokémon más fuerte. Suena chiste, pero en realidad es cierto. Ping Misil. No, me que.. ¿verdad? Ya. ya... Ya tengo traumas en los traumas. De hecho, no sé ni siquiera cuántas pokebolas tengo, así que pokebola, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok, no sé a dónde hay que ir, la verdad. Solamente sé que hay que... No sé ni siquiera si aquí hay, se puede capturar. Sí. Amén. Amén, amén, wey. Wey, es neta, ya, ya no puedo más con esta cosa llamada Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke. Ya no aguanto, ya no aguanto. No, es neta, si sí está horrible. O sea, si un día lo van a hacer, se los recomiendo. O sea, te ayuda al ritmo cardíaco. ¿A dónde tengo que ir? Ok, qué bueno que traigo a nuestro queridísimo Es North no okay. Monte las cosas, eh, Pokémon, Pokémon, de ruta, eh. Chicos, Pokémon de ruca. Perruca. Para el próximo episodio, probablemente ya veamos aquí a nuestro querido Ponita. Voy a buscar a quién puedo sacar. ¿Saben qué sería lo chistoso? Que encontraran a Moltres. Ponte ascuas. Dame un Pokémon. Suena bien. Aguanta un rayo de hielo. Eres mío. ¿Qué bola? ¿Qué bola? ¡A ver! <risa> Ya, ya, ya, ya, ya, ni siquiera lo voy a usar porque no puedo evolucionar Pokémon de cambio, no manches, llegué a montes. Dios mío, soy yo el único que hace esto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Así, se, así se despeja por si acaso, por si no sabían, así se despeja, hola, Kuno, ok, sí, no voy a escatimar en gastos, ¿saben? Sí, no, no, o sea, no. O sea, una vez lo capturé. Sí lo capturé en Let's Go. Ahora, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Y a dónde es donde realmente debería de estar? Porque estoy muy seguro que no me dijeron ve por Montres. Ok, no es por aquí. Pero hacia dónde ir, si no es por aquí, hacia dónde ir. A ver, no me digas que nada más era ir aquí. Ay. Sí, estoy bien güey. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Pe chicos, voy a dejar una pregunta el día de hoy. Es una pregunta para ustedes, chicos. ¿Cuánto es 12 más 1? Por favor, aquí abajo en los comentarios. Un drausi. Oh. Oh. El violador. Ah, solífero. No puede. Solífero. Ok, no. No puede. Ok. favor. Ah, hola. A ver, brother. ¿No te puedo dormir? Qué adrenado. Ah, no te puedo hacer nada. Ácido, ácido, para que se te quite el ojo. Ah, ok. Qué conveniente. Ok, chicos, vamos a comprar. Aunque sea super vals. Ok. 99. No, noventa y no... No, sí, vámonos. Sí, pura super balsa, sí. Así vámonos ahorita. No, no, no creo capturar ningún Pokémon... ...necesario ahorita. Ninguno. porque okay, creo que ya acabamos aquí. Ay, ah, ah, estoy invisible. Sí, sí, sí. Ok, chicos, para el próximo episodio... ...adivinen qué van a tener. Claro que sí vamos a tener a nuestro queridísimo rápida. Pero por aquí voy dejando el video de hoy Les recuerdo chicos que si me pueden Si me quieren apoyar pueden dejar un like Suscribirse este, Pueden ver mucho más Ya que ustedes sabrán que este no es el primer episodio De esta serie, además de eso Ustedes mismos están viendo que Actualmente estoy metiendo más likes Y tengo que decir Gracias a todos los que Me siguen en Instagram Twitch, Twitter Aunque en Twitter no hago nada, pero en Twitch Twitter, Instagram. En Instagram normalmente siempre aviso del video, o dejo una pista, o normalmente pongo una tontería, como por ejemplo un güey plantando la de Over the Trop de One Piece. Por cierto, chicos, muchas gracias por todo lo que hacen para ver. No sé, no, no sé, no se me ocurre nada más. Adiós.